Bienvenidos de vuelta. Galactus es el rey del terror ahora mismo en Fortnite. Preparaos. Porque hemos encontrado secretos y novedades sobre la cuenta atrás regresiva del evento y el lugar donde aparecerá ha sido revelado. Y además, nuevas pistas sobre el evento. ¡Oh! Chicos, este vídeo será una montaña rusa absolutamente de locos Así que si quieren saber de todo esto y mucho más, no se pierdan nada de todo el vídeo por completo Hola, ¿qué tal estáis? Neox Army, os traigo una noticia muy suculenta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 Empezamos con el video. <ríe> Galactus llega a la isla de Apolo. Y la llegada de Galactus a Fortnite trae novedades y secretos a la isla, como por ejemplo el tráiler de su llegada. El tráiler de la temporada 5 de Fortnite dará inicio con el final del evento de Galactus. Y es que ya existen nuevos trailers y algunos de ellos os han estado encantando a lo largo que pasan las temporadas Siempre se hacen trailers, algunos más creíbles que otros Así que tengo ganas de ver el trailer que nos tienen preparado para hoy sobre la temporada 5 de Fortnite Vamos a verlo entero y después comentamos si opinamos qué nos ha parecido Oh, oh, ¡Eso ha sido de locos! Pues... Me, me ha gustado bastante, la verdad Es uno de los trailers Mejor creados por algún fan Lógicamente, pueden verlo entero En el link que os he dejado en la descripción del video Por si se han perdido algo del trailer Hemos visto a Galactus... ...observando por encima todo nuestro planeta... ...que es probablemente lo que esté sucediendo ahora mismo. Observando de lejos nuestro mundo de Apolo... ...y posteriormente... ...lo empezamos a ver destruyéndose... ...poco a poco. ¡Oh, Dios mío! Espero que eso podamos solucionarlo. Entonces, este nuevo tráiler... ...predice que nuestro mundo de Apolo... Será destruido. Quizás encontremos algo con lo que podamos defender a nuestro planeta del ataque. Justo ahora, la cuenta atrás del evento ya ha sido descubierta en los archivos de Fortnite. Ahora ya sabemos que casi 100% seguro aparecerá justo encima de Stark Industries. Esta información ha sido filtrada y sabemos que es muy muy fiable. Físicamente hasta sabemos cómo se verá en el juego online. ¡Wow! Ahora ya hay muchas dudas que estoy viendo sobre... ¿Cuándo será el evento? ¿Cuándo será que aparecerá Galactus ya en nuestra isla para destruirla? Etcétera, etcétera. Dejarme aclararos... Todas estas dudas Todos los eventos de todas las temporadas Principalmente han sucedido En un sábado Todos los sábados se encargan De cerrar las temporadas anteriores Así que esta temporada Será igual Está programado para que esta temporada Finalice justo el día 30 de noviembre Este es el último día del mes De noviembre En el mes en el que ya estamos Ahora eso significa que solo tenemos dos fines de semana más por delante, dos sábados más por delante hasta el día 30 de este mes. Así que el evento podría ser el día 14, el día 21 o el día 28 de noviembre en una de estas fechas indicadas será cuando el evento aparezca en el juego. Siendo sinceros, lo más probable es que el evento suceda el día 28 de este mes, ya que será justo el último sábado del mes antes de que finalice la temporada. ¡Woo! Realmente hemos disfrutado muchísimo de esta temporada de Marvel en Fortnite, nos lo hemos pasado súper bien y creo que incluso la echaremos de menos. En la siguiente temporada Pero sabemos que a esta temporada todavía le quedan muchas cosas por ser descubiertas Muchos secretos por ser revelados Muchos easter eggs por ser encontrados Sabemos y confirmamos Que este evento será el más grande que jamás hemos visto de Fortnite Si recuerdan la gran batalla del monstruo de Pico Polar El evento de Travis Scott El evento de Marshmallow Todos estos eventos Serán poca cosa al lado del evento de Galactus Va a ser totalmente increíble ¿Qué les gustaría ver a la Neox Army en el evento final de Galactus? ¿Una destrucción del mapa por completo? ¿O la victoria de los superhéroes de Marvel? Os leo en los comentarios y los mejores se llevarán corazón del tito Neox Recuerden apoyar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite O tendrán un 2021 de mala suerte peor que el 2020. ¡Vosotros mismos! ¡Nos vemos en el siguiente video, cracks! ¡Paz!